Hola a todos, bienvenidos el día de hoy, estoy de invitada especial y van a decir, bueno, ¿y tú quién eres? ¿Qué haces ahí? Bueno, pues yo soy Dafne de Makeup by Dafne y la verdad es que estoy sumamente contenta porque estoy de invitada con unos grandes técnicos de la marca Cool. Por este lado tengo a Víctor y por este lado tengo a Grace, así es que yo estoy más que consentida y feliz y pues vengo a que les hagamos unas preguntitas porque... Yo les dejé en mis eh, historias de Instagram qué querían saber acerca de los productos, acerca del cuidado y qué mejor que con los expertos que nos digan ahora sí que la verdad. Porque si no me dicen la verdad, miren, yo les voy a meter pellizcos. Así es que la verdad la sacan porque la sacan. Pero a ver, cuéntenos porque a lo mejor no toda la gente está muy familiarizada, qué hacen para la marca, todos esos rollos. A ver, Grace, cuéntanos. Ok, mira, nosotros eh, damos la asesoría o damos las herramientas al cliente o en este caso a todos los chicos que nos siguen para que sepan utilizar el producto pues de una manera más... Accesible. Ok, porque luego también estamos de acuerdo que puedes leer las instrucciones, pero es mucho de cómo lo percibas. Entonces, eh, laven seco, ¿no? Y la gente no entiende esa clase de dinámicas. Entonces, para que puedan utilizar de manera ideal los productos y les funcionen. Porque luego es que no me funcionó, pero no lo usaste bien. Entonces, estamos en eso. Ajá. Ok, y cuéntanos. Bueno, chicos, yo soy Víctor y su técnico favorito y otra parte bien fundamental que hacemos Dafne es la parte de educación vamos de la mano con los nuevos estilistas paso a paso para que en su desarrollo vayamos como puliendo estos detalles, ¿no? Okay. Que a veces eh, tú lo sabes, tú estudiaste eh, lo que es belleza, todos estos detalles que a veces nadie nos guía o que te, dejan, te, te dejan estar insistiendo en los errores, ¿no? Entonces uh -huh. también esa parte que es como mi favorita de, de, de todo lo que hacemos es ir de la mano con los nuevos estilistas hasta que los dejamos uh -huh. volar del nido. ¡Ay, qué bonito! <risa> Muy bien, pues entonces el día de hoy les voy a hacer unas preguntitas que les dejé por ahí eh, en Instagram. ¿Cómo que no nos sigues todavía en redes sociales? ¿Tú ya nos diste like? ¿Ya te suscribiste? No voy a seguir con este video hasta que no me des like y seguir. por ahí eh, en instagram y esta la verdad es que no sé si es mito realidad yo para mí sigue siendo realidad día con día pero ustedes quiero que me digan por ejemplo grace tú recomiendas lavar el cabello diario si es así qué shampoo recomiendas obviamente lo del tipo de shampoo me queda clarísimo que va enfocado a tipo de cabello no pero recomiendas lavarse el cabello todos los días sí o no mito realidad eh, sí recomiendo lavarse todos los días y cuando tú utilices un producto que cuide tu cabello. Okay. Un producto que a lo mejor a la hora de limpiar el cabello no sea tan agresivo y aparte es súper importante la temperatura del agua. Si yo lavo diario mi cabello, pero además lo hago con agua demasiado caliente, lo voy a deshidratar. A veces no queremos como que esa parte o no nos gusta tanto, pero de verdad cuando comenzamos a ver los beneficios en nuestro cabello de un agua a temperatura ambiente por lo menos y un shampoo adecuado para nuestro tipo de cabello entonces cuando decimos si sí, vale la pena ok pasa algo si no te lo lavas diario o sea ya ves que era mucho el mito y se dijo mucho hace algunos años de lucero que no se lavaba el cabello no sé cuántos x número de días o sea te beneficia en algo yo te soy honesta yo no me lo lavo diario porque yo siento que mi cabello es muy delgado a pesar de que uso tratamiento shampoo y muchas cosas especializadas aún así no me lo lavo diario pasa algo no yo creo que no pasa nada y también habría que tomar en cuenta tu tipo de cabello, si eres una persona que este, de repente eh, segrega o genera mucha grasita, pues entonces sí hay que lavarlo más seguido, uh -huh. eh, también es un punto importante a tomar en cuenta. Ok, perfectísimo, entonces ya anotaron, ahora, algún sellador de puntas que recomiendes. Ay, aquí es bien delicado y siempre lo he dicho mucho, no es lo mismo sellar puntas okay. a repararlas, tenemos que tener bien, eh, bien separado, bien definido esto. ¿Qué productos son los que sellan las puntas? Los que contienen silicones. Finalmente los silicones no dejan de ser un plástico y provienen del petróleo, ¿ok? El problema de sellar las puntas es que finalmente en algún momento Ese producto o el efecto se desvanece y la punta se vuelve a abrir Nosotros en la marca Full manejamos una loción hecha a base de proteína de seda Pero ¿cuál es la diferencia? Esta la repara Tú usas constantemente este producto todos los días Además de que tiene filtro solar que la verdad también Aplicar un aceite y ponerte bajo el sol es igual a hacer chicharrón el cabello Lo fríes Sí, fritura de cabello Entonces eso sí lo tenemos bien entendido. Pero la proteína lo que hace es ir nutriendo e ir reparando. Una vez que tú tienes reparada tu punta sí, abierta, punta. ya, digo, no te estoy diciendo que ya lo maltrates, que ya le puedes hacer lo que no. sea, pero ya es mucho más complicado que la punta se vuelva a abrir. Entonces el producto que yo les recomiendo de la marca Cool es eh, Glow Me Silk Lotion. Lo tienen ¿Eh? que probar todos los días, utilícenlo. La verdad es que tiene una textura súper ligera y lo mejor de todo, también tiene función termoproteína. Entonces lo puedes utilizar. De Ese se formas. usa en seco, en húmedo. Se puede usar en seco, se puede usar en, en húmedo. húmedo, puedes estilizar después de haberlo utilizado o simple, sencillamente ponértelo e irte a, a vivir. Perfectísima. <risa> ok, ahora otra. Eh, algo para que no se caiga tanto el cabello. Volvemos al tema de los mitos y realidades, pero si pudiéramos dar un tip que nos acercara a que se caiga menos el cabello, ¿cuál podría ser? No estresarnos. <risa> <¿Ya>? <risa> ya llévame Diosito ya llévame no pues viene de la mano igual este producto que sean para el cuidado del cabello estarlo hidratando este, tener cuidado con la temperatura del agua, o sea que siempre busquemos todas esas alternativas que sean favorables para nuestro cabello que lo tratemos pues con cuidado y utilizar un producto que sea según las características de mi cabello. Ok, y muy importante y no me dejarás mentir, la alimentación juega la clave en todo o sea porque si tú comes pura chatarra o sea no te va a crecer bien bonito entonces si de pronto tú no le echas ganas con la alimentación, pues por lo menos unas vitaminas, ¿no? Unas vitaminas o en este caso pueden ser este, algún producto que nos ayude a estarlo nutriendo. Exactamente. Muy bien, a ver, siguiente pregunta, algo que elimine el frizz y que de verdad lo repare. Eso de que de verdad lo repare, si tú le metes plancha todos los días, pues va a estar muy cañón, ¿verdad? No, Entonces, no, no, pero es que ¿sí? Sí se puede reparar el frizz. Vamos a distinguir el frizz porque se ocasiona. Además de que hay diferentes texturas de cabello, normalmente el frizz es por dos temas. Número uno, humedad. Hay productos que son anti-humedad, que crean una capa sobre el cabello. Por ejemplo, manejamos nosotros un spray que es anti-humedad. Tú ya sabes, a veces te haces un mega chongo, te vas para la fiesta. El problema es que te tocó la boda en la playa. Entonces o tu lluvia. chongo... <ríe> sí, o lluvia. Tu chongo termina siendo nada, termina siendo un nudo en la cabeza. Entonces, una forma de manera eh, no permanente, sino nada más por un tiempo, de combatir el frizz es utilizar estos productos antihumedad. Ahora bien, el segundo factor, ¿cuál es la sequedad en el cabello? Si tu cabello falta, le falta hidratación, normalmente ese va a ser el primer efecto, va a ser el primer eh, sí, síntoma, no. por así decirlo, ¿no? El cabello se va a frizar, entonces sí hay que estar utilizando sí o sí tratamientos hidratantes. Además de todo, ya el clima, la contaminación, no te permite traer un cabello 100% natural en el cual no tengas que ponerle algún producto. Sobre todo las chicas que usan estos tonos de cabello, ya sean rubios, tonos fantasías, hay que estar hidratando constantemente. Hay muchas opciones, tienes que buscar en el mercado y probar. Esto es como de acierto, error. Prueba los productos, utilízalos de la forma correcta y tal vez si no te acomoda, no hay ningún problema. Cámbialo hasta que encuentres. Es como elegir al marido, ya sabes. Prueba este, prueba este. besando, entonces, Besando productos en exacto, vez de sapos. Exacto, entonces no, no te cases con un producto hasta que realmente tengas cuál es el que funciona para ti. El cabello es como una huella digital, es único. Y eso es a lo que voy, lo que me funciona a mí no te funciona a ti y viceversa. O sea, uno da su punto de vista y sobre todo el de ustedes, desde el lado, eh, bueno, pues ahora sí que con los conocimientos, pero eso no quiere decir que es regla única ni regla de oro y que ya les va a funcionar porque yo lo dije, ella lo dijo, el perengano lo dijo, o sea, realmente no. Obviamente son tips que nos van a funcionar, pero si no te funciona no quiere decir que el producto sea malo, quiere decir que a lo mejor a ti no te cayó o a ti no te sirvió y tendrás que buscar tu producto ideal. O no puede ser que no lo estés utilizando, manera eh, que es también algo muy común, si no utilizas la forma, el producto de la, de la forma que esté indicado, seguramente no te va a funcionar, ¿no? Por algo tiene el, el modo de uso, frecuencia de uso, entonces ah, respeten mucho esto para que de verdad sepan si es el producto adecuado para ti o no. Perfecto, ok, esta digamos se repite un poco, pero ¿cómo cerrar puntas si lo he pintado y al plancharme me pongo protector de calor? Pues volvemos al tema de con los productos ideales, ¿no? Así es, buscar el producto ideal, eh, ahí hablamos mucho sobre las herramientas de calor, sin duda es algo que sí hace que nuestro cabello se deteriore, entonces súper importante sí o sí que nosotros utilicemos un termoprotector, ¿sí? Eh, tenemos en la línea Cool, tenemos uno padrísimo que se llama Double Chip. Es, hay que aplicarlo en cabello húmedo, lo distribu distribuimos perdón, bien en lo que es la cabellera, la secamos y después planchamos. Ahora, ¿qué pasa? Hay veces que nosotros damos una, eh, una pasada con la plancha y si no nos quedó bien, damos dos, tres, cuatro pasadas en el mismo mechón. Eso hace que se deshidrate, que las puntas se deterioren, todo eso. Entonces, utilizar las herramientas de calor a una temperatura adecuada para mi cabello y aparte, tener cuidado en cuántas veces lo voy a estar este... Obviamente todo va en función de la plancha, pero Así digamos es. una plancha bien, no una profesional, pero una estándar que puedas encontrar en el súper. ¿Qué temperatura es la, entre comillas, normal o ideal? Eh, yo les recomiendo un 350 grados, más o menos. Sí, para uso casero Así es, 150 uh -huh. grados. Y también déjame agregar algo. Si de plano ves que tu cabello con la primera o segunda patada no queda lo que yo les digo deja que se enfríe esa sección déjala descansar continúa con las demás secciones y a lo mejor en vez de pasar cinco veces el día sobre el mismo mechón te haces primero como un planchado general y después repites el proceso al fin y al cabo el cabello ya se enfrió ya no lo obligaste a llegar a, a tan altas temperaturas Exactamente. entonces te, te toma el mismo tiempo hacerlo una vez general y otra segunda vez que pasar okay. cinco veces. Y campo, está siendo un poco más generoso con el cabello. Así. Cero agresivo, es la forma menos agresiva de hacer un planchado. Perfecto. A ver, ahora, algo que, re, que restaure el cabello. Ay, eso no quiero ir, pero de ya. <risa> que, ¿Que restaure en qué aspecto? <risa> pues nada más así me dejaron. Okay. Entonces yo quiero creer que de hidratación o de... Algo de que restaure el cabello, perfecto. Eh, hay algo que la verdad nos, a nosotros nos encanta mucho, Tenemos la marca Cool está dividida por familias Entonces tenemos una familia que precisamente se llama Cure Me, este, que es la familia de Kurame Que está enfocada a esas cabelleras que tienen algún daño ¿Por qué digo algún daño? Porque puede ser daño por procesos químicos, puede ser daño a lo mejor por alguna enfermedad, por estrés, por maltrato. No necesariamente la gente que se teña el cabello de color es la que lo trae maltratada, sino gente que a lo mejor no sabe ni siquiera cepillarse de una forma como como benevola, ¿no? Entonces, la, la recomendación es utilizar esta familia. Tiene muchísimos productos, la verdad es que eh, si quieren checarlos bien, visiten nuestras redes sociales, pero el estrella de ellos, el que, más me encanta, el que más me encanta, perdón, tenemos una mascarilla hecha a base de aceite de aguantar. La mejor. Entonces, tú ya la has usado, la oh, verdad mí. es que tiene muchas, eh, muchos beneficios para el cabello y sobre todo lo que yo les digo, nosotros como latinos creemos mucho en lo que es la ebolaria, ¿no? Entonces, este conocimiento milenario de que sabemos que lo natural es lo mejor, tanto para el cuerpo como para el cabello entonces amo la opción de tener un producto que esté hecho a base de un extracto de aguacate, además es un producto mexicanísimo, que la verdad está fácil de usar, lo vas a utilizar todos los días en la regadera, no te quita tiempo, de tres a cinco minutos lo empuagas y de verdad reconstruye el cabello, el más maltratado de verdad te lo deja como de comercial en un mes. Ok, y ahí te va porque yo lo uso de esa manera diario, pero cuando quiero darle como un extra a mi cabello, la verdad es que yo lo aplico incluso lo dejo toda la noche. ¿Hay algún problema? Mira, o, o por lo menos media hora, una hora, de manera que lo deje más tiempo en seco y luego ya lo enjuago si sí lo uso el diario en la regadera, diario pero obviamente cuando yo veo que mi cabello ya está así como que digo, no, esto ya, esto no está funcionando entonces pues lo hago de esa manera, está mal porque ahorita can, can, can, can <risa> te voy a regañar si sí, te vas a quedar pelona, no, no es cierto no, no está mal, realmente te voy a dar un consejo que es todavía más práctico para que no estés batallando con la crema en la cabeza y que despiertes con el tratamiento en el ojo, en la boca, quieres darle un plus al tratamiento, el okay. Calor. Aplícatelo afuera de la regadera, sobre cabello húmedo, recién lavado, dale calor, ponte una gorrita. La rana. térmica. Es más, ponte una bolsa en supermercado ah, de ¿sí? plástico de las que te dan ahí en el súper dale calor y con eso vas a tener el mismo efecto que tenerlo toda la noche. Además, ¿qué tal que ese si día te llevan serenata y no. con la mascarilla en la cabeza? No, no, yo lo, eso lo tengo controlado. Pero bueno, fíjate que sí y de hecho en mi canal tengo precisamente un video, lo hago eh, en el cabello relativamente húmedo, no recién lavado, pero sí con una gorra que precisamente, bueno, yo tengo la gorra de aquí de los tratamientos, ya saben, de que le conectan la secadora e infla y parece uno alien, pero en realidad sí lo hago de esa manera. Pero lo que a veces te decía, lo dejo más tiempo por la cuestión flojera de meterle el calor. O sea, porque es como que estar ahí. Entonces, sí, no tengo mucho tiempo. Pero en realidad, en teoría no me pasa nada. Solo es más práctico hacerlo con la secadora. Si no toca la piel cabelluda, ah, lo puedes dejar. No, no, de solo lo dejo de medios a puntos. Más tiempo. Ojo con esto. Si lo haces muy frecuentemente, puedes hiperhidratar el cabello y la hebra capilar se va a hinchar. Entonces vas a tener como resultado un cabello pesado y que dé sensación de grasoso. Insisto mucho con lo mismo. Sí hay que respetar el modo de uso Aunque sí podemos modificarlo De hecho voy a hacer un pequeño spoiler Espero que no me maten Es como noticia Aprovechando que estás aquí que eh, Ya casi estamos a punto de lanzar Un cóctel especial de pool En el cual les enseñamos una opción diferente De cómo utilizar este producto entonces, tú, tus seguidores, nuestros seguidores, esténse súper pendientes porque les va a encantar. Y no necesitas ponerte 20 horas la gorra, bah. ni estar peleando con la secadora, ni nada. Entonces, échenle ojo porque va a estar súper Entonces, bien. para que estén pendientes, obviamente. Y si todavía no lo siguen en las redes sociales, ahorita al final les vamos a dejar las redes sociales de ellos y también de la marca. A ver, Grace, ahora, siguiente pregunta. Bueno, también... Eh, ¿Algún producto que nos deje suavidad? Cabello de bebé. Hashtag imposible. Pues no tienen cabello! Además, hashtag imposible. El sol, el agua, el agua. Sí, no. Pero bueno, algo que nos pueda ayudar a tenerlo bonito. Bueno, yo, yo les voy a recomendar dos productos. El primero y es uno de mis favoritos. Yo creo que sí es uno de los productos que no me pueden faltar. Sobre todo porque pues mi cabello ya tiene un poco más de procesos y hay que estarlo hidratando todo el tiempo. Eh, ahí yo les recomiendo el Cure Me, dos fases, ese es de uso diario, después de lavar el cabello, lo dejamos puesto y no hay ningún problema, puedes utilizarlo después, no hay ningún problema. Y también tenemos unas súper ampolletas de brillo y sedosidad instantánea. Mm, vaya, vaya, que esa que no las he probado. Shine Elixir, okay. entonces esa ampollecita la aplicamos en el cabello, la dejamos puesta y ese viene total. el paquete de cierto 12, número y ese se pone en diario, se pone La puedes utilizar si tú quieres. Ya. Es un estuche los 12 días y obviamente y después de esos 12 días sé que va a depender de la calidad del cabello, pero cuánto lo es lo ir ideal. Espaciando. Cada mes, dos meses, tres meses No, que... es, como esas ampolletas son de brillo uh -huh. y se seducida instantánea Tú la puedes utilizar las veces que... No está que contraindicado eres. Porque ya ves que hay productos que dicen Este no lo puedes reutilizar hasta dentro de cierto número no, de tiempo No, uh -huh. eh, ya ahí depende mucho del tipo de cabello que tengamos Si es una persona que tiene un cabello bastante, bastante delgado Pues a lo mejor espaciarlo un poquito más para que no se les atude. Ok, perfecto A ver, siguiente pregunta es que casi todas es hidratación Cuidado. y frizz, sí. o sea, realmente todo. tienen miedo a quedarse pelonas. Así a que es. Se les el cabello y se les las puntas. No, bueno, en realidad eh, tengo una buenísima, pero obviamente me la va a contestar Grace porque ella va a ser la experta, pero ya sé que algo para las chinas. Porque híjole, eso de los chinos. Para, ah, okay. No, no, no, los chinos. Okay, no, no de estos, rizos. sino de los rizos. El mejor consejo que te puedo dar para los rizos es es, tenemos precisamente igual una familia que está dedicada a los rizos que se llama Curl Me ¿ok? esta familia consta de un shampoo y además un gel, pero ¿qué es lo padre que tiene este? es crema gel, ¿no? porque ya sabes que aplicabas un típico mousse y el mousse termina Seca. siendo alcohol uh -huh. termina resecando el cabello y además te movías tú y tus rizos como si fueran <risas> un castro Esperé, ah, oye, de que creyente. no tenía movimiento, le hacías así y el chino ¡Mamá! así estático, nada no. de que brincaba. Y si te tocaban los rizos, se pulverizaba el producto y te quedaba una capa blanca como si no estuvieras bañando, como luce. ¿no? <risa> <risa> <¿Sinocida? risa> <risa> así te quedas, entonces está súper nefasto eso. El shampoo, ¿qué es lo que hace? Te marca los rizos por medio de hidratación, pro. ¿tale? También tip para las mujeres chinas, ya quedamos quemadas chinas, quemadas rizadas, este, mucha agua. Hay que estarnos hidratando a las personas que tienen el cabello rizado y van a ver el cambio muchísimo en sus rizos. Al utilizar este shampoo diario entonces y complementar con el agua, hidratación interna, hidratación externa? externa. Todos los días utilizar también esta crema Kel porque te da la opción de que tengas rizos con movimiento, no se van a ver duros, no se van a ver tiesos. Entonces atacas como por todos lados y lo que haces es encapsular la tecnología, este producto es encapsular la, la humedad del medio ambiente, atraparla en el cabello para tener un rizo en control, por 24 horas y ahí el mito más grande porque también lo dicen mucho se lavan o no se lavan el cabello todos los días las personas rizadas porque yo oí un remedio de que no lo lavas más que como cada cuatro días y que te echas un menjurje natural y, y yo me quedé así de todo eso tienen que hacer las chinas Nada pues no mejor ver. no las mujeres rizadas al igual que las mujeres lacias y cualquier tipo de persona eh, siempre yo sí recomiendo de manera personal la el cabello diario para que no tengas acumulaciones de nada, si te gusta usar productos igual, que el efecto eh, de a lo mejor de los fijadores se caiga. El tip que yo te puedo dar para las personas que les gusta lavarse el cabello diario es mínimo una vez a la semana sécalo con secadora. Porque recuerda, el cabello tarda más de un día en secarse. Si tú lo lavas diario, vas atrapar humedad. Y esa humedad puede generar o puede ser un hábitat como para hongos, para moho. tú sabes veces el olor del cabello... Sí, no, y aparte, la verdad, la textura que toma el cabello es muy similar a un cabello muy procesado. Sí. Entonces, después quieren hacerse algún proceso químico y el cabello, pues, resulta bastante dañado. No, no porque bueno. hayan tenido algo, sino porque esa misma humedad. Boca que el cabello se de hecho yo he notado eso. Yo no me puedo lavar el cabello todos los días porque normalmente me lo lavo en la noche y es la muerte dormir con el cabello húmedo. Entonces me levanto. Aparte de como león, mi cabello es sumamente delgadito. Toda la vida he sido como friciada y natural. O sea, si tú ves mi, en un microscopio, porque tengo incluso una cámara eh, para checar el cabello, se ve como el zig zag, sabes. Entonces yo no puedo hacerlo porque si no se ve como que si me lo hubiera decolorado ayer y así seco poroso. Por eso es que yo yo no puedo, a pesar de que ahorita estoy usando el olifásico, que lo cual, este la verdad no lo había probado y estoy enamorada. Y trato de ser generosa con productos y sobre todo la alimentación, sí trato de cuidarla. Entonces, pero bueno, ya nos dijeron que muchas de las cosas que escuchamos, leemos, son mitos. O sea, realmente hay que estar como un poquito más informado. En la página en las páginas o en las redes sociales, eh, tienen eh, si nuestras seguidoras o sus seguidoras tienen dudas, ahí pueden contestar eh, preguntas. Claro que sí, de hecho tenemos ese, eh, esa oferta permanente para la gente, nos pueden seguir en nuestras redes sociales tanto de Instagram, Facebook y Youtube que nos encuentran como Cool Latinoamérica, de verdad aparte que tenemos tutoriales, tenemos clases en vivo, tenemos este, videos especiales como el que estamos ahorita haciendo contigo. En cualquiera de estas secciones pueden escribirnos las preguntas que gusten y tienen la garantía de que el equipo técnico, porque no solo somos Beis y yo, somos todo un equipo técnico de expertos que les vamos a estar contestando personalmente sus preguntas, entonces vas a tener el consejo correcto la verdad es que no tenemos vida social pero queremos que se vean bien eso lo entiendo perfectamente okay. pero bueno, el chiste también es eh, que la gente conozca ¿no? y que sepa y esté informada claro. y no mal informada, porque bueno, también es cierto que digo yo ahorita que mi trabajo es como blogger también ahorita mucha gente nos sataniza así como sí, la blogger te recomienda, no, a ver aguanten o sea, nosotros les recomendamos desde nuestro punto de vista no decimos que sea la verdad absoluta pero precisamente que ya no es es mi campo, digo, yo sí estudié, pero hace bastantes años no estoy lo más refrescada, pues qué mejor que con alguien experto como ustedes dos que nos puedan ahora sí que sacar de todas nuestras dudas, ¿va? A ver, aquí tengo otra preguntita súper especial y la verdad es que a mí yo dije, esta me encanta para Grace, porque casual, ¿no? ¿Cuál es la mejor marca para tintes de fantasía? <risa> <risa> o sea, ¿quién <risa> ah, no sé. te ¿Quién te la mandó? <risa> <risa> Pero a ver, cuéntame una cosa Porque la verdad es que los colores son súper profundos Yo ya me lo apliqué hace dos años Traje rosa y morado y, o sea, genial porque al principio súper rosa, súper morado y después se fue deslavando y los colores quedaban bajitos, súper lindo. Pero alguien que nos diga, oye, ¿sabes qué? A mí me gusta el rosa, pero yo no quiero el fuchsia, o sea, yo quiero un baby pastel. Obviamente va a depender de la calidad de la decoloración, pero ¿cómo podemos lograr a que sea un color pastel? Porque no manejan ya colores pastel. Mira, ¿sabes cuál es la ventaja que tenemos en Cool? Que con la gama de tonos o, o de colores de fantasía que tenemos podemos crear cualquiera que nosotros deseamos. Eh, por ejemplo, si yo quiero hacer un rosa, que sea de un rosa pastel, lo voy a hacer en base a la Cure Me Reconstructor System, que es la uh -huh. crema de aguacate. En un recipiente voy a poner una porción de crema de aguacate, a veces me preguntan, ¿pero cuánto? Eso va a ser más o menos a, calculándole cuánto voy a utilizar y el color que yo deseo. Teniendo la crema ya en el recipiente, voy a comenzar a añadir el tono que yo desee, en este caso el magenta, uh -huh. hasta lograr el rosa que a mí me agrade. Eh, de repente yo les sugiero que lo dejen un poquitito más, más fuerte ajá, para que les quede este, un poquito más suave. Esta es la forma en la que nosotros podemos crear cualquier tonalidad pastel. En el caso de los azules... Siempre nos dicen que el azul de nosotros de cool es bastante profundo. Muy Entonces yo les recomiendo que tomen como base lo que es el azul neón y ahí comiencen a agregar el azul el azul que es más profundo hasta obtener la gama de azul que ellos deseen. En mi caso, cuando voy a, a ver de qué color más o menos me va a quedar sobre una hoja de papel blanca, ahí... Doy un manchón de la mezcla que hice y es lo más acertado. quedar. Ok, ahora otra de las cosas. Sabemos que necesitas tener una buena decoloración para poder tener un, un, un fantasía. ¿Qué tono es todavía aceptable para poder poner un fantasía? Porque me queda claro que un amarillo huevo no te lo va a agarrar. Pero no tenemos que llegar al blanco o sí tenemos que llegar al blanco. No, mira, tienes el tono que yo desee. Hay tonos que me los acepta a partir de una altura 7, una altura 8. Entre más claro esté el cabello, se va a ver más luminoso. En el caso por ejemplo del violeta, tú lo puedes aplicar a partir de una altura 7, pero en una altura 8 te va a quedar mucho más luminoso. y más brillante. Ahora no es necesario, es algo que yo lo recomiendo. No sacrifiquen tanto el cabello si ustedes no van a aplicar algo que necesite ese fondo. O sea, si vas a aplicar lo que es un violeta, pues no llegues a, una, a un fondo de coloración 9 o 10. Puedes llegar a una 8 y no vas a tener ningún problema. ¿Cuáles son las que nos exigen una 9 o una 10? son Los tonos pastel, los neón, el plata, para que se pueda ver un poco más limpio. Otra de las cosas que siempre, que siempre platicamos mucho es que no puedo llegar a ese fondo. Sí se puede, pero hay que tener ciertos Bastante. cuidados para poder llegar. Es que yo lo quiero en un solo día. En un solo día Así, es por favor. un muy wow. difícil. Entonces, si nosotros lo vamos haciendo progresivamente y vamos aceptando esos cambios poco a poco, vamos a tener un fantasía súper claro, pastel y en buen estado y es que eso es algo que sucede mucho se acuerdan esa moda de hace como un año de todas platinadas y todas eran sin cabello sí, <ríe> o sea porque realmente era... pero sin cabello. sí claro y de hecho a mí me llegó todavía tenía incluso eh, bueno no estética pero a dos tres clientes les hacía yo le dije, es que jamás en la vida yo te lo voy a poder llegar en un día, se fue a otro lado y me llegó ya con el cabello trozado o sea, arréglamelo, o sea ¿cómo te arreglo algo? o sea realmente es muy complicado, incluso yo les he dicho cuando yo quiero llegar a un color no me desespero, o sea me hago algo y si quedé horripilante amarillo huevo, pues me pongo una gorra un día dos días, estoy con tratamiento es más, incluso me he llegado a esperar una semana y va de nuez, pero obviamente con la hidratación adecuada, pero es paciencia pero sabes que hay que también hay que no está pensando la gente o que a veces no lo toman en cuenta no te esperes a hacértelo o iniciar el proceso para empezar a cuidártelo Exacto. hazlo desde antes si tú ya sabes O sea, hay mil memes en las redes sociales de que las platinadas se quedan calvas, se de quedan pelonas desde ya velo cuidando ve con el estilista dile cuáles son tus planes y que te recomienda algún para prevenir. Hay, hay productos de doble función, por ejemplo, las ampollitas que nos recomendaba hace rato Grace, que también son de brillo y celosidad. ¡Ojo! Estas ampollitas tienen ácido hialurónico. El ácido uh -huh. hialurónico le va aportando resistencia al cabello. Uh -huh. Al igual que en la piel, tú que eres experta en la piel, ya que lo sabes. Entonces, esa es una opción también para las que se quieran decolorar. empiecen a uh -huh. de utilizar esas ampolletas. Doble beneficio. Desde hoy se empieza a ver bien y el día que te vayas a decorar, seguramente va a resistir porque ojo, no quiero que se confunda la gente Sí se puede en el mismo día si lo hacemos de Exacto. la forma correcta y con los cuidados preventivos. ¿Así sea cabello negro? Digo, y es pregunta porque eso es así como de ¿Negro que... tenido? Sí. Es que sí, sí se puede. Wow. Se los hemos dicho miles de veces, es que sí puedes pasar de un negro en plata. Ojo, ahí sí lo dudo mucho que en el mismo día, ¿vale? Pero hay ocasiones en las, en las cuales el cabello te sorprende. A te nosotros sorprende. nos ha pasado. Juras que un trabajo te va a quedar y no te queda en la primera Juro Juras que uno no te, no te va a quedar y te queda Entonces, eh, insisto mucho, el cabello es como una huella digital Es exclusiva en cada persona Entonces hay que conocer de manera general el cabello Y pues bueno, yo creo que si te vas previniendo Igual y si, si a lo mejor te voy a poner este ejemplo si tú no lo cuidabas antes, iba a resistir solamente dos decoloraciones. Okay. Si desde ya lo cuidas, a lo mejor en el mismo día te resistes sin problemas las tres decoloraciones que necesitabas. Qué okay, mal. Pero bueno, eh, vamos a cerrar eh, este video. No. Ah, <risa> ya se sé. Pues lo que pasa es que digo, yo puedo seguir haciendo preguntas, pero realmente este va a ser un video como de tres horas. Pero los dos no están ocupados, nos están viendo. O sea, okay. Oye, están, por favor, palomitas. O sea, palomitas. Así. Sí. Sí, ¿no? Bueno, si no hacemos una segunda parte después. Me parece perfecto y sirve que además de todo yo conozco más, más las líneas, porque pues yo conocía un par de productos, pero la verdad es que no la línea o completa. Hacemos algo. Oye, eso estaría genial, pero bueno, entonces por favor denos sus redes sociales, las personales o dónde los pueden encontrar a ustedes, a ver Grace. Se encuentran como Grace Color y bueno, pues ya saben, en las redes de la línea como Cool Latinoamérica, Instagram, Facebook y Youtube. Okay. Yo no, igual, bueno, me pueden encontrar en las redes de Cool Latinoamérica. Es Víctor y ambas en Instagram y Víctor es para Facebook. Vayan a stalkear y ahí están tallados. Entonces, para que vayan y los busquen, ¿va? Bueno, pues entonces a mí, yo soy Dafne, me despido. Muchísimas gracias. Y a mí me encuentran como Makeup Dafne, tanto en la fanpage como en Instagram y en YouTube. La única agregación es Makeup by Dafne, ¿va? Fue un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias a ustedes y gracias. a Cool Latinoamérica que me invitaron. Así es que nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye. bye. bye. Ah, espérense, que no se les olvide Vayan a ver el canal de Dafne Porque tenemos ahí otros 5 tips Ahora sí ya me voy, nos vemos pronto Bye